En esta mañana quiero aclarar algunas noticias que han salido por algún canal de televisión Amigo, donde personas eh, parece que para hacer daño pusieron una foto nuestra que fuimos temprano a tratar de ver como tres empleados del campo de golf de Playa Dorada con más de 20 años trabajando allí con sus permisos, eh, estaban siendo llevados por el vehículo de migración. Quiero agradecer el trato de los militares que estaban ahí, muy deferentes, y sí decir que me apena mucho que no haya una oficina organizada de migración en Puerto Plata para agilizar los trámites. La empleada nuestra de recursos humanos mandó hace seis meses a migración a Santo Domingo los papeles de estos nacionales haitianos, trabajando, que son personas buenas, como había muchos más, hasta empleados del ayuntamiento de Puerto Plata. Estamos de acuerdo con el trabajo de migración, tenemos que proteger la frontera, sabemos que hay problemas con insalubridad, con institucionalidad, y aquí no, hemos, no nos oponemos nunca a que migración actúe con personas de diferentes nacionalidades. En estos días hubo un holandés en una camioneta que lo cogieron. Entonces debemos organizarnos y estas cosas hacerlas con cuidado, con un poco más de respeto. Y reitero, de ninguna manera es el ánimo nuestro impedir el trabajo de migración. Que lo hagan, pero que por favor vengan aquí, se establezcan, escuchen varios empleadores. Porque reitero, no solamente en el caso nuestro, ahí había muchas personas reclamando a sus empleados con sus permisos que por falta de migración no entregaron sus permisos ellos solicitando con sus papeles para que los actualicen o los tenían sé que quiero lamentar de nuevo y aclarar lo de personas interesadas en este momento tan difícil de tensión que vive la República Dominicana con nuestro vecino país de Haití para aprovecharse y indicar cosas que no son ciertas lo que hice, lo hice con mucho amor porque creo que el ser humano Debe ser tratado con cariño. Y son empleados nuestros, empleados de mucho tiempo, a quienes tengo mucho afecto.